La paciencia es el alimento de la tolerancia, la tolerancia es el alimento del amor. El amor es el alimento del perdón, y el perdón es el alimento de la paz. Estas son palabras profundas que contienen una gran sabiduría acerca de las relaciones humanas. Cada una de estas virtudes es necesaria para que podamos tener relaciones interpersonales saludables y duraderas. Vamos a explorar cada una de estas afirmaciones en detalle paciencia y tolerancia la paciencia es una virtud que se relaciona con la capacidad de esperar con calma y sin perder la compostura es una actitud que nos permite soportar las dificultades y obstáculos que se nos presentan en la vida la tolerancia por su parte implica respetar y aceptar las diferencias y peculiaridades de las personas sin juzgarlas o criticarlas la paciencia y la tolerancia están estrechamente relacionadas, ya que la paciencia nos ayuda a mantener la calma y la compostura en situaciones difíciles, mientras que la tolerancia nos permite aceptar y comprender las situaciones que se nos presentan. Si no somos pacientes, podemos perder rápidamente la paciencia y la calma, y si no somos tolerantes, podemos juzgar rápidamente a los demás y hacer juicios injustos. Amor y perdón. El amor es una fuerza poderosa que puede unir a las personas. Es una emoción que nos lleva a querer el bienestar de los demás y a buscar su felicidad. El amor nos hace sentir conectados y protegidos. El perdón, por otro lado, implica liberar resentimientos y rencores hacia los demás, incluso cuando nos han lastimado. El amor y el perdón están muy relacionados ya que el amor nos lleva a querer perdonar a las personas cuando nos han lastimado, y el perdón nos permite liberar el dolor y la ira que pueden estar obstaculizando nuestra capacidad para amar a los demás. Cuando aprendemos a amar y perdonar, nuestras relaciones se vuelven más profundas y significativas. Perdón y paz El perdón es una herramienta poderosa que nos permite liberar la ira y el resentimiento que tenemos hacia los demás. Nos ayuda a dejar ir la negatividad que puede estar bloqueando nuestro bienestar emocional. Cuando aprendemos a perdonar, somos capaces de encontrar la paz interior que necesitamos para vivir una vida plena y feliz. La paz es una emoción que nos lleva a sentirnos tranquilos y equilibrados. Nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. El perdón es el camino que nos lleva a la paz, porque cuando liberamos los resentimientos y rencores hacia los demás, somos capaces de encontrar la tranquilidad interior que necesitamos para vivir una vida plena y feliz. La paciencia, la tolerancia, el amor, el perdón y la paz son virtudes interconectadas que se nutren y se complementan mutuamente. Cuando aprendemos a cultivar estas virtudes en nuestras relaciones, somos capaces de vivir una vida más plena y feliz. Así, es importante señalar que estas virtudes no son algo que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, práctica y paciencia para cultivarlas. Sin embargo, el esfuerzo que ponemos en desarrollar estas virtudes en nuestras relaciones puede tener un impacto significativo en nuestra vida y en la vida de los demás. Además, debemos recordar que no todos somos perfectos y que es natural que cometamos errores en nuestras relaciones. Sin embargo, si cultivamos estas virtudes, seremos capaces de perdonar a los demás cuando cometan errores y de pedir perdón cuando nosotros mismos los cometamos. De esta manera, nuestras relaciones pueden crecer y fortalecerse a lo largo del tiempo. En resumen, la paciencia, la tolerancia, el amor, el perdón y la paz son virtudes que se alimentan mutuamente. Si queremos tener relaciones saludables y duraderas, debemos cultivar estas virtudes en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Al hacerlo, estaremos dando un gran paso hacia una vida más plena y feliz. Pero cómo practicar la paciencia, el perdón o la tolerancia en un mundo que en realidad exige respeto, pero no lo da. Exige tolerancia, pero es intolerante ante nuestras formas de pensar, que encima, no son nada dañinas, solo no están apegadas a lo que esas personas quieren. ¿Qué ocurre cuando nuestro estilo de vida? ¿La religión que practicamos o la música que escuchamos es atacada por gente que dice querer tolerancia? Es complicado vivir así cuando esas discusiones las tenemos con un hijo, con un padre, con un hermano, con el miembro de la iglesia o el comité de vecinos. ¿Cómo logramos aplicar estos consejos? Bueno, empecemos primero con aprender a ser tolerantes en un mundo donde la gente hace de todo, menos ser tolerante. Aprender a ser tolerante es un proceso continuo que requiere tiempo, práctica y paciencia. A menudo, puede resultar desafiante aprender a ser tolerante cuando nos encontramos en situaciones en las que otras personas no están dispuestas a ser tolerantes con nosotros. Sin embargo, existen algunas estrategias que pueden ayudarnos a cultivar la tolerancia en estos casos. Practica la empatía. Cuando estés en situaciones en las que te sientas frustrado o enojado por la falta de tolerancia de los demás, trata de poner en práctica la empatía. Trata de entender de dónde vienen los demás y por qué se comportan de la manera en que lo hacen. Intenta ponerte en sus zapatos y considerar cómo te sentirías si estuvieras en su situación. Al hacerlo, puedes comenzar a comprender mejor sus puntos de vista y a desarrollar una mayor tolerancia hacia ellos. Escucha activa. La escucha activa es una habilidad importante para aprender a ser tolerante. Cuando los demás están hablando contigo, trata de escuchar con atención y comprensión. Trata de mantener una mente abierta y considerar sus puntos de vista, incluso si no estás de acuerdo con ellos. La escucha activa puede ayudarte a entender mejor las perspectivas de los demás y a desarrollar una mayor tolerancia hacia ellas. Controla tus emociones, es natural sentir frustración o enojo cuando las personas que nos rodean no están dispuestas a ser tolerantes. Sin embargo, es importante controlar nuestras emociones en estas situaciones y tratar de mantener la calma. La ira y la frustración pueden nublar nuestro juicio y hacernos menos tolerantes. Trata de mantener una perspectiva objetiva y considerar la situación desde varios ángulos. Comunica claramente, la comunicación es clave para aprender a ser tolerante. Trata de comunicarte claramente con los demás y explicarles cómo te sientes. A veces, las personas no son conscientes de cómo sus acciones afectan a los demás. Al comunicarte con ellos de manera clara y respetuosa, puedes ayudarles a comprender mejor tus perspectivas y a desarrollar una mayor tolerancia hacia ti. Aprende a establecer límites, si bien la tolerancia es una virtud importante, también es importante aprender a establecer límites saludables. Si sientes que los demás están abusando de tu tolerancia o tratándote de manera irrespetuosa, es importante establecer límites y decirles que esa actitud no es aceptable. Aprender a establecer límites puede ayudarte a proteger. A veces tenemos que ser tolerantes con una persona que ha pasado por situaciones difíciles. Hace días leía el libro de Viktor Frankl, El Hombre en Búsqueda de Sentido. Y él hablaba cómo era la vida en los barracones cuando fueron esclavizados por la Alemania nazi. Era duro, porque eran golpeados hasta extremos inhumanos. Las palizas eran diarias y las bajas temperaturas eran extremas. Literalmente tenían que cavar zanjas con apenas poca ropa y un frío que literalmente te congelas. Ahora imagina un día conocer a alguien con ese pasado, frustrado con la vida, con una sensación de odio hacia la gente, porque fue maltrato, azotado y sobrevivió a un infierno. Va a ser literalmente imposible ponerte en sus zapatos, porque nunca has estado en un campo de concentración. Y es que nosotros, Estamos rodeados de personas con pasados muy duros que literalmente se vuelve imposible poder conectar con ellos. Son gente malhumorada, violenta, enojada, proclive al pleito y con el que tienes que lidiar todo el tiempo. ¿Cómo ser una persona empática y tolerante con alguien así? Es en realidad difícil poder expeler una serie de pasos o estrategias que sean útiles para entender a alguien con un pasado difícil porque generalmente no se puede. Se puede intentar ser amable hasta el punto de la humillación, pero ¿quieres en realidad soportarlo? Suponiendo que este fuera tu caso, tienes de dos sopas. Uno, insistes con amabilidad y gestos de cariño y ternura hasta que la piedra se rompa y esa persona se dé cuenta que hay amor para ella. O dos, te alejas. Entiendes que tú no puedes cambiar la forma de ser de alguien que ya está demasiado roto y quebrado. Ya es imposible que tú puedas hacer algo. Comprendes que no hacer nada a veces es hacer mucho. En ambos casos, algo puede pasar. Por un lado, si te alejas, tarde que temprano esta persona dejará de ser un problema para ti. Se dará cuenta que te ha lastimado, que te ha dañado e intentará arreglar las cosas contigo. Si su orgullo es persistente, sencillamente hará lo mismo. Se alejará. En ambos escenarios igualmente, ganas, porque te habrás apartado de un problema que no tiene solución. Y, bueno, ¿ya sabes lo que dicen de los problemas sin solución? Bueno, que si no tiene solución, es que no es un problema. Consejo Efectivo, y es que tú, por más tolerante que seas y por más que te esfuerces en expeler cariño y comprensión, hay gente que simplemente está tan rota que no hay oración capaz de hacerlos cambiar. En el segundo escenario, puede que él o ella decidan cambiar o tener una aproximación diferente a los hechos que les permita ser más amables. Eso es algo probable, no imposible. Te quedará rezar por él o ella, para que cambie. 2. Lo otro, es que insistas y trates de demostrar cariño, comprensión y ternura para quebrar el rencor que esta persona tiene. Si luchas y persistes, puede que pasen dos cosas. Una, que tengas éxito y la persona se dé cuenta que puede confiar. O dos, puede que no tengas éxito y te odie más. Dependerá de ti si quieres pelear esa meta. ¿No es más interesante gozar de una paz mental? Y es que, cuando la tolerancia se agota, solo la distancia ayuda. Por duro que esto pueda sonar, dejar ir, soltar y alejarse es lo que supone ser la vía más sensata. ¿Dejar a alguien a su suerte? No, para nada. Hiciste todo lo que podías no había nada más que pudieras hacer. Si puedes verte a los ojos y decirte la verdad, que hiciste todo cuanto podías hacer, entonces puedes estar en paz. Porque fuiste tolerante hasta las últimas consecuencias. Siempre soltar será una de las maneras más recomendadas de lidiar con alguien que sencillamente no quiere ser entendido, estrechado, amado o apreciado. Y esos son tristemente los límites de la tolerancia. Ahí cuando ya no se puede más. Me despido, soy Rafael Gómez y si este video te gustó, házmelo saber en los comentarios.